Eso es, así me gusta, aplaude desde el principio <risa> ¡Exageración, exageración! <risa> <¿Qué>? Ok, <risa> muy buenamente, bienvenido al canal de nuevo Estoy con esta niña, esta preciosidad de niña, la vendo por Amazon, sí, sí, la vendo por Amazon en mercado libre okay, esta preciosa niña eh, se llama Victoria, ¿vale? Es mi prima Es mi prima esta, ah. es la esta niña, digamos que un, es una belleza y es linda pero también está loca. Okay. Vale, pero yo soy loco de... de yo, nací, yo no nací loco. Yo crecí y me volví loco. Pero tú eres loca de nacimiento. Tú naciste y yo te volví loca. Sí. Ya está, ya está dicho. Ya se va a hacer no. Ok chicos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a jugar un juego de móvil que se llama Chique. En español se llama pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Pollo. Quita eso, no y lo no. quita. Es que es un reto. Otra vez, un reto. Otra vez, <risa> <¿O te ves? risa> <risa> un reto. Ah, ah, vamos a ver. Y, y un punto: mm. un punto es un punto. Eso eso es bueno. En realidad es bueno. Sí, no es que bueno, la verdad, pero se cayó el agua. <risa> ¡Ah! Perdió, perdió, perdió. Ok, primera ronda. Ella perdió. ¡No, digas. Ok. Ahora voy yo. ¡Mi turno! ¡Turno! ¡Ja! número uno. ¡Nadie ganó! ¡Nadie ganó! Vale. Le toca a ella ahora. Se cayó el pollo. No se cayó el pollo. Okay, el pollo se ha caído. Por decir el pollo, pero. Paca, poca, poca, ¡Poca! ¡Paca! Poca. ¡Paca! ¡Paca! ¡Papa! ¡Paca! ¡Paca! ¡Paca! ¡Paca! ¡Paca! La pena porque hice 5 puntos. 5. Ok, en la segunda ronda la gané yo. gané yo. Si ella me gana en esta ronda, todo se okay Ok, te toco. Perfecto, perfecto, siete. Si yo hago más de siete, yo... No. Silencio total. No. 8. El reto para esta niña Es Bailar la macarena Sí, Bailar la macarena ¿Cómo se baila la macarena Efecto es un dramático La macarena se baila así Ahora a tocar el la de victoria, ¿vale? Comenzamos el entrenamiento sí. uno ya! <risa> <risa> Ok, ok. Ok, chico Ok, chicos. Adiós. Oh. <risa> <risa> Chao, amigo Manuel. Les espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirle y darle un pedazo de like. Y nos vemos. ¿Ya la escucharon? Den like, recuerden suscribirte a mi canal. Y recuerden la suena aquí en la descripción. Nos vemos la próxima. Chao.